Hola, mi nombre es Nayeli Abreu, soy una de las personas que dio positivo al COVID-19. Tengo varios días, 10, 8, más o menos con exactitud, que no tengo absolutamente síntomas. Estaba en un centro de aislamiento por voluntad propia. Mi hermano y mi madre no tienen ningún síntoma y se quedaron allá. Sacaron a unas personas supuestamente a hacernos una prueba para ver si volvíamos a nuestras casas. Entonces, no hay prueba y nos tiraron aquí como cuno un loco, como uno uno un perro y no tiene familia ni nada. Hay muchas personas que no tienen ningún síntoma porque trajeron todo lo que no tenían síntomas para acá. Estamos en el Hospital San Vicente de Pauly y se supone que hay una persona que se encarga de todo esto y la cual dijo que supuestamente... Ella no tiene nada que ver con esto. Se llama Gerlin Polanco. Ella se desentendió de todo este problema. Entonces, literal, aquí vemos casi ocho, seis personas o más que estamos literal secuestrados aquí porque nos trajeron con mentiras. Entonces, eso es lo que estamos portando para la sociedad. Y así es que queremos parar con la pandemia.